Eh, no quiero avanzar demasiado antes de que Oscar en realidad nos, nos, nos cuente como eh, un poco como la, la, la, la idea general eh, del de, de proyecto, pero sí quería bueno, pues dar las gracias por la, por la invitación. Eh, muchas gracias. Eh, me hace mucha ilusión por, por varios motivos. <ríe> me, estaba, me estaba dando cuenta de que, que de hecho es, es, es fabuloso el encuentro con Oscar en un contexto así como tan, tan diferente, porque bueno eh, compartimos eh, estudio, entonces a veces tenemos, tenemos conversaciones de una manera como mucho más eh, íntima y entonces de repente compartir así en la extinidad, ¿no? como, como os ha comentado eh, esta tarde, pues eh, seguro que nos va, nos va a suponer… Eh, pensar en tiempo real, pero de una manera eh, sutilmente eh, distinta. Otro de los motivos eh, por los que me parece eh, muy guay estar aquí es eh, porque parte del trabajo, bueno, parte de las conversaciones que ya han tenido lugar eh, esta tarde, pero sobre todo eh, como el, uno de los ejes fundamentales del, del trabajo de, de, de Oscar eh, creo que, que, que se afina, ¿no? nos ayuda a afinarlo mirando eh, alrededor de, de otra manera y este contexto eh, es, es fabuloso para eso porque no hace tanto había aquí una liebre mecánica, una liebre mecánica eh, perseguida por, por, por, por perros sometidos como a un a un, a un régimen como muy, muy, muy, muy particular, ¿no? como de, si queréis, eh, pues espectáculo, apuestas, todo lo que, lo que nos podemos eh, eh, imaginar en, en torno a ello. Entonces, eh, creo que es un contexto eh, especialmente eh, interesante, por lo, por lo creepy, si queréis, eh, para hablar de, de las urgencias para para impugnar como ciertas categorías, ¿no? ciertas, ciertas categorías diferenciantes ¿no? entre, entre lo humano, lo no humano, lo inteligente, lo no inteligente, eh, como decía Alejandra hace, hace un momento... Eh, o incluso la propia categoría de, de, de, de lo artificial, ¿no? Si pensamos en un perro. Entonces es, es eh, solo solo por compartir como este este entusiasmo de que el de, de que podamos hacer el ejercicio de no desconectarnos del contexto, ¿no? Como como espacio como, como ensamblaje complejísimo, ¿no? eh, sociotécnico ya en sí, también a través de su historia, ¿no? de su historia reciente que está todavía eh, latente, para pensar estas cosas no acudiendo a las, a las zonas ya quizás de, demasiado comunes de, no sé, la, la, las relaciones en eh, una red social que puede activar inmediatamente como actitudes demasiado rápidas de, de culpa o de victimismo, ¿no? Es como... Agarremos esta, esta pregunta juntes aquí durante un rato, eh, eh, conectándonos con ese automata liebre, ¿no? Para, por, por, esta es, esta es una, una invitación, me hacía ilusión eh, compartirla en público. Ahora, eh, y bueno, luego hay una tercera cosa por la que me hace eh, especial eh, ilusión estar aquí. Y, y si no te importa, la comparto porque yo creo que va, va a ayudar para... para dar entrada a la, a, la, a la explicación, es que hace pocos meses tuvimos una conversación con, con la gente del Vector aquí en el Canódromo, también eh, hablando de eh, tecnopolítica como cronopolítica y preguntándonos por esos vínculos con las eh, unidades, eh, herramientas, y configuraciones del tiempo, ¿no? de, esa, de esa abstracción eh, que, es, que es el tiempo, ¿no? que a la vez es como absolutamente eh, configuradora de, de, de, de la experiencia. Y entonces eh, lo dejo aquí anotado como pista, porque eh, creo que la conversación con Oscar va a tener mucho que ver con, con, con, con el tiempo, ¿no? con, el, con, esa, con, con una toma de tiempo eh, específica. O varias vale pues muchas gracias jara por, por introducir un poco la, la conversación y bueno muchas gracias también a las instituciones ¿no? que han dado bueno han hecho posible esto ¿no? han dado esta beca que está, bueno que es importante ¿no? eh, para que podamos investigar ¿no? y tengamos recursos para, para desarrollar ¿no? bueno nuestras ideas o materializar nuestros proyectos artísticos y me tiene intrigado eso del tiempo. Pero <risa> bueno, ahora lo veremos. Y bueno, voy a introducir un poco lo que sería eh, el proyecto de Meta Music Machine, ¿no? que tiene como un marco general, ¿no? que marca como un, un horizonte, ¿no? o, o un camino, ¿no? Y como una idea ¿no? detrás, ¿no? que sería la de construir como una máquina, ¿no? con sus algoritmos, con su parte corpórea. Que se alimenta ¿no? como de, de música humana, ¿no? música humana de diferentes lugares, diferentes temporalidades, y a partir de cómo esta música humana, pues a través de matemáticas, matemática, oh, va extrayendo, casi como en un, en un proceso alquímico, como esencias ¿no? de, estas, de este material de entrada y luego va generando un proceso de, de resintetizar esas esencias ¿no? una de las cosas que hay un poco detrás también es cómo bueno apropiarnos de la tecnología y darle como unas vueltas no darle unas sacudidas y llevártelas como, como a otro a otras maneras de, de, de hacer no otra manera de pensarla y otra manera de, de experimentarla no en este caso eh, una de las ideas como que, bueno, a mí me le pongo más intencionalidad es en esa eh, búsqueda ¿no? o de evitar como la normalización ¿no? que producen estos como modelos matemáticos, ¿no? que siempre tienden a como comprimir, ¿no? a normalizar, a crear como uh, algo que representa a un grupo. ¿no? En cambio, como en mi aproximación, eh, eh, escojo como material que es muy diferente, casi casi imposible para ese instrumento ¿no? matemático estadístico de crear como, encontrarle como un patrón ¿no? y para poder llegar también como a un territorio nuevo, ¿no? una nueva, en este caso, materialidad sonora que también nos, como nos haga luego resonar en otros lugares. ¿no? También con esta cosa de... en el diseño de estos sistemas ceder cierto privilegio humano ¿no? o cierto, cierta agencia al, al sistema, que, que bueno, en este caso es más eh, como un agente maquínico, o una serie de agentes maquínicos, pero bueno, pueden ser biológicos o pueden ser interacción entre diferentes tipos de agentes no humanos, siempre también con un humano, nunca nos podemos salir de la, de, de la ecuación, pero intentando colocarnos como en otro lugar, ¿no? en, otra, en otro tipo de, de jerarquía. Eh, dentro como de este marco general eh, he podido desarrollar, o como de esta matriz, como una primera rama, una primera tentáculo, que es meta music Machine, bueno, florece en Markov Beat, porque utiliza cadenas de Markov para crear este modelo como predictivo, que, bueno, Markov era un matemático ruso que a principios del siglo XX, creo, eh, pues desarrolló estos algoritmos, ¿no? que a partir de la memoria de unos estados, ¿no? de una... Eh, puede bueno, se generan como unas matrices de probabilidad y puede predecir cómo el futuro de, de esa secuencia, ¿no? Y funciona muy bien para eh, como sistemas simbólicos, como puede ser el lenguaje. Por ejemplo, los predictores del texto de móvil suelen utilizar estos algoritmos o, o, los, o los, han, los han utilizado. Eh, bueno, esta primera rama o tentáculo eh, se focaliza en el ritmo, ¿no? en, la, en, en material rítmico y tiene como un enfoque muy reduc reduccionista y minimalista. ¿no? Entiende el ritmo como, como cuando intentas acordarte de un ritmo de una canción y golpeas con un dedo, ¿no? que no hay como varios instrumentos de ritmo, ¿no? sino como una cosa mucho más, más eh, minimalista. Y luego, eh, a partir del análisis de los ritmos de varios material, que hay, bueno, está este tema que también se ha apuntado la charla de antes, que es qué data introducimos, ¿no? qué datos estamos introduciendo, eh, quién tiene esos datos también, ¿no? porque también estuve como investigando todo el tema de dataset, de datasets musicales y, y bueno, no es tan fácil a, a acceder a ellos, ¿no? Pero, pero bueno, y bueno, sí, son cosas que son importantes, ¿no? El tipo de eso, el tipo de datos que introduces y luego, no sé, cuestiones que también te van apareciendo cuando vas trabajando con, con estos algoritmos es, por ejemplo, dónde estableces como ciertos cortes epistemológicos o sesgos, es decir, tú tienes un string de datos ¿no? y tú tienes que en algún momento discretizar y establecer unos rangos, ¿no? dónde estableces esos cortes, cuánto rango hace, ¿no? que sería también la, la resolución, y cómo pequeñas variaciones ahí también producen unas variaciones de salida bastante grandes. ...que en este caso no es tan importante porque, bueno, es sonido o ritmo, está más como en un contexto estético, ¿no? Pero pensándolo, extrapolándolo a otros lugares, pues es interesante, ¿no? Esa cuestión que hay detrás. Sí, solo como, como un apunte, esta noción del corte epistémico es eh, está tomada de la... Bueno, la, la conversamos igual desde las tecnociencias eh, feministas, ¿no? Y como de manera muy rápida... Eh, un poco para, para que continuéis la conversación con, con nosotras, eh, tiene que ver con eh, detectar que el, el, los, los instrumentos de, de, de observación eh, de, la, de la realidad eh, de hecho participan en la formación, la conformación de esa realidad. Entonces, una vez más, es, eh, eh, ese, ese, ese corte eh, trae consigo como una enorme eh, responsabilidad ¿no? con, con respecto a dónde, dónde, está, teniendo dónde está teniendo lugar, qué, qué es lo que se está eh, considerando ¿no? como eh, ontológicamente válido o, o, o pertinente eh, y cuál es la, la, la, la finalidad también de de, de, de esa observación, teniendo en cuenta que se va a modificar la, la realidad a partir de esa, de, esa observa, de esa observación. En este caso, la observación tiene más que ver con una, con una escucha, ¿no? estamos hablando de, de, de materia sonora y a mí me parecía, cuando hablaba, eh, preparando esta conversa eh, con Oscar que ese momento en el que Oscar tiene que hacer un corte eh, a, como a pesar de, de, de una eh, voluntad como de, de, de delegar agencia y que efectivamente está, está teniendo lugar eh, eh, hasta cierto punto, ¿no? Hay una especie de, de, de delegación, de, de agencia o de, por lo menos, como eh, compartir la, la participación en una, en una composición, eh, pero sin embargo en el momento del, del, del corte, ¿no? En ese, en ese momento de la, ¿cómo le llamabas? Eh, discretización ¿no? Eh, hay una hay una, una, de, una decisión que está absolutamente eh, cargada como de, de, de, de unas experiencias como muy muy específicas por parte en este caso del usuario ¿no? de, la, de la máquina entonces veis como de repente todas las las categorías que ya han salido durante durante esta esta tarde no el contrato social del usuario esa subjetividad como medio eh, medio ya medio ya cristalizada sobre todo teniendo en cuenta que eh, la propia herramienta va a empujarle a que sea eh, que, que habite como en, en calidad de usuario ¿no? y no, y no de, de otra cosa ese corte ya está eh, absolutamente eh, orientado ¿no? está orientado por unos, por unos parámetros eh, tecnopolíticos como muy, muy claros, está sucediendo ya eh, en, en, en, un, en un mundo y de una manera eh, concreta solo era como un apunte acerca de, de, de, de, de esta cuestión del, del corte, ¿no? si queréis, como del corte agencial, eh, porque es muy pertinente también en el proceso, si queréis, como de, de, de, de trabajo como interno, íntimo, ¿no? de elaboración de esto. Y, y bueno, igual abro otro, otro, eh, otra zona de, de conversación, porque tenemos muy poquito tiempo y creo que es muy pertinente, que es dónde tiene lugar esa toma de decisiones. No, otra vez, no está, no está teniendo lugar en un espacio eh, neutral ni inocente. Eh, hay, hay, una, hay una constelación de, de técnicas, tecnologías, protocolos eh, y, y aparatajes infraestructurales eh, que se están dando encuentro para que bueno, este, este, este momento del corte eh, tenga lugar. Y a mí en concreto me llama mucho la atención eh, la decisión de tuya de, de, de utilizar... Eh, esta plataforma de, de Google Collab ¿no? eh, para, para, para trabajar, eh, porque, porque ahí se dan, se dan encuentro como unas eh, formas tuyas de, de producción como muy, muy situadas y muy vernáculas, ¿no? si quieres, como hasta muy mundanas, con eh, uno, un mecanismo que es eh, absolutamente homogeneizante, universalizante ¿no? y, que, y que básicamente participa en la reproducción de lo muy probable, ¿no? como de, de, los, de, los, de las eh, composiciones bastante probables. Entonces, creo que hacer tomar decisiones de corte, eh, Bastardas ahí, es un, es un gesto muy difícil y, y, y siempre va a ser limitado. Entonces eh, quería invitarte a que nos contaras un poquito más de la plataforma, eh, de, de los motivos para, para, para utilizarla eh, y de las, de las, del funcionamiento básico y de las anécdotas igual con respecto a esto, ¿no? a esto que te has propuesto, cómo hacer este, este trabajo como tan... Eh, periférico, ¿no? con en, en tensión con los, los, las lógicas de eficacia, eficiencia, optimización que rigen ¿no? eh, esa, esa plataforma misma. No hace falta explicar que es bueno, Google Colab. Sí, bueno, eh, eh, siempre he intentado como mantener la mayor autonomía um, Varias dimensiones ¿no? y la tecnológica es una de ellas. ¿no? Por eso también, como aprendí a programar, ¿no? porque la programación está llena de un montón de decisiones ¿no? y, y no, no es nada neutra. ¿no? Eh, en este caso, de empezar a, a investigar sobre inteligencia artificial y te das cuenta de que, claro, ya eh, ni siquiera puedes eh, ejecutarlo en tu propia computadora, ¿no? Necesitas una computadora con un GPU de no sé cuánto tal, entonces, bueno, está ah, hay otra opción que es Google Collab, que bueno, tiene su cosa buena, entre comillas, que te facilita como, como ese trabajo de, de, de poder investigar y poder eh, correr esos entrenamientos en en sus maquinones ¿no? que están por ahí y aparte, bueno, todo, tienes todo ahí con, conectado, tienes tu Google Drive, donde guardar las cosas tienes, eh, bueno trabajas con un entorno que se llama Jupyter que es como Python, pero bueno y que también te permite compartirlo con cualquier otra persona y demás, pero bueno, también, ¿qué pasa con ese código? ¿no? De pronto Google está teniendo en sus servidores un montón de conocimiento ¿no? y un montón de, de de investigación eh, también bueno eh, ya tienes que pagarle también porque si no no te dejan entrenar más te bueno, te pones a entrenarla bueno bueno lo de la inteligencia artificial yo bueno siempre me muevo un poco entre la tecnofilia y la tecno... y tecnofobia ¿no? y también como decían antes de inteligencia mmm, mmm, no sé, por lo que estoy como un poco intuitivamente viendo, son como máquinas enormes de estadística, pura probabilidad, y que se entrenan a lo bruto consumiendo un montón de recursos, porque son, yo no sé cuántas horas llevo ahora entrenando algo, todavía no me ha dado ningún resultado, son como baby, pero horas y horas que están ahí como... Y, y, sí, como a nivel de consumo de, de recursos es muy, es muy bestial. Claro que luego van afinando lo que se llaman como las pesas, ¿no? Que es como la, la, lo que rige un poco las probabilidades para acercarse ¿no? al resultado un poco que se espera, que en mi caso tampoco esperamos ningún resultado, ¿no? Entonces, bueno, también estoy intentando conocer, conocer mejor esa... Tecnología para poder también llevártela a, a otros lugares. Gracias. Pues eh, con, con esta explicación, yo creo que podemos retomar la cuestión de, del tiempo y que no se quede como colgando sin, sin, sin explicar como que muy a menudo, cuando se explica de manera eh, sencilla eh, qué es un algoritmo, se tiende a utilizar esta metáfora de la, rec de la receta de, de cocinas, ¿no? Y hasta, hasta un punto hace sentido, ¿no? Porque hay un seguimiento de una serie de pasos, de, de, de operaciones específicos pero eh, lo, que, lo que he aprendido a, a entender de, de las carencias de esa, de esa metáfora es que eh, trae consigo como una peligrosa linealidad ¿no? y una linealidad además como de causa-consecuencia eh, en, en el tiempo que no eh, da tanta cuenta como necesitaríamos de, del complejo funcionamiento eh, de, de, este, de este tipo de, de, de operaciones y quizás una, una temporalidad más apropiada para hablar de, de este tipo de, de operaciones ya no es tanto la del feedback eh, loop ¿no? de, de, la, de la cibernética como primera cibernética eh, sino sino la de la temporalidad recursiva ¿no? como que tiene que, que, que tiene como como esta, este comportamiento como más más espiralado ¿no? entonces eh, bueno eso además de que necesitamos otra, otras otras eh, dimensiones ¿no? que, distintas a esta a, o acompañando esta cuestión de la, de la, de la temporalidad, ¿no? que participan en esa experiencia. Pero en los, en los comportamientos eh, maquínicos, el tiempo, fíjate, acabas de decir que, eh, que hay, hay, unas, hay unas operaciones para esta pieza específica que requieren muchísimo tiempo y a la vez son tan exigentes a nivel computacional que necesitan como un despliegue ¿no? como, eh, muy, muy, muy extenso, sabiendo que están procesando a, a, una, a, a una velocidad hiper, eh, turbo. ¿no? Entonces hay una convergencia de, de los tiempos y hay, y hay una no linealidad también en ese, en ese comportamiento. Eh, que me parece como muy muy, muy llamativa eh, y que a la vez eh, siento que, ne que, que, que necesitamos como tratar de, de, de otra manera para poder detectar, por ejemplo, eh, cuestiones como, el, eh, una que estás señalando tú desde el, pro, desde el proyecto, que es como la acumulación de memorias culturales ¿no? o, el, o, el, o el borrado de algunos, de algunos gestos. Estas, el, el, los, los, el lenguaje con, eh, con, el que, con el que funciona la plataforma de Google Collab claramente eh, tiene como una... Eh, eh, como, es, una catalización muy, muy muy muy occidental, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, ya desde sí, desde la, desde, la, desde el procesado mismo, hay un sesgo eh, cultural y político y ideo, y ideológico como muy muy muy marcado. Entonces, eh, hay una hay una volviendo a la, a la cuestión del tiempo, hay una hay una cuestión de, acerca del, del, del comportamiento de esas de esas de esas eh, secuencias como recur recursivas que, que provoca una, una experiencia, si quieres ya eh, somática, que es muy, es muy interesante, ahora la vais a poder experimentar como dentro de un, dentro de un, de un ratito, porque mmm, hay algunas cosas que no podemos, que no podemos eh, decir, como analizar discur discursivamente, pero... Desde la práctica artística se transmiten como casi casi directamente y la, la, la experiencia de la escucha o de o del baile, ¿no? de, de una de una composición en la que se ha dado cabida a unas agencias no humanas eh, la trae la trae muy la trae, la trae de una forma distinta y hay una hay una cosa que pasa que pasa por el cuerpo no sé cómo no sé cómo explicarlo Creo que, no, que hay un punto en el que no podemos hablar de la abstracción de, del tiempo más que con un par de palabritas y sin embargo, eh, desde la pieza de Óscar de llega, llega, llega a transmitirse, ¿no? Como que cuando pasamos diez minutos dentro de esa eh, elaboración como recursiva del, del, de, del, del ritmo, eh, sucede. Y solo invito a, a, a, a experimentarla y a escucharla desde, desde ahí, pensando en, en que no es exactamente un loop lo que estamos escuchando. Eh, sí, bueno, se puede escuchar abajo ¿no? en la instalación. Y bueno, ahí, a nivel como estructural o como de loop, ¿no? cuento un poquito ahí, que me, ha, me ha venido un poco la, la conexión con la pieza. En esta pieza de abajo, eh, lo que tiene es como, tiene como siete archivos de, de música, ¿no? De, pues no sé, creo que hay uno de Malasia, otro de Europa, otro de, de, bueno, de diferentes zonas, eh, y lo que he ido creando son modelos como acumulativos. He creado un modelo solo de un, de un archivo, un modelo de dos, un modelo de tres, un modelo de cuatro, un modelo de cinco, un modelo de seis modelo de 7 y luego he ido restando uno, haciendo una especie de cuadrado, cuadrado mágico. Y cada uno de estos modelos pues, ha creado un número de, de secuencias. ¿no? Y lo que puedes escuchar como en ese loop es esta como secuencia acumulativa donde cada vez se va complejizando más la, el número de como de entrada. ¿no? Pues gracias por... ¿Eh? Sí, sí, sí, gracias por compartirlo. Y, y, eh, sin, ¿Os apetece compartir algo? ¿Tenéis alguna pregunta? Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna provocación? Gracias, Jara. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias, Jara.